Y el nota con. ¡Hala! Con mapes los notas. Acepta. Toma, he hecho. Oh, oh, oh. ¡Pobrecito! Es beep el pavo, eh. Sí, sí. Pues le he metido con el enchufe en la cabeza que no vea. Hay... Toma, toma, te suelto un Eagle Fire con dos cargadores. Toma, en la cabeza. ¿Tienes ahí el Eagle Fire? Eh? Bajar, toma. Otra en la cabeza, muerto. Me cago en la puta, me ha. Me ha fundido Y yo me... Y ¿Te yo... No, no, no, Estoy vivo, estoy vivo Eh, un nota aquí, eh, subiendo Muerto ¿Dio? Me ha venido un nota pa... ir al nota, otro Yo puta con la motosierra, tío Con la motosierra hey bro, relax We are friends We are friends ¡Ey bro! ¡We are friends! No <risa> La peña aquí. Ah, está, no, eh. no, no, tú dale, tú dale el zombie. ¿Estás persiguiendo todavía? Sí, me estás siguiendo. Con la motosierra, no, no, no. ¿Tienes...? tienes ¿Tienes el zombie? Sí, de aquí, estoy aquí, estoy aquí, aquí. Sí, sí. Tienes sí. Sí, con motosierra yo también. ¿Dónde está? Ahí arriba, está aquí arriba. Ahí, ahí, ahí, ahí, no, no, ahí está, ahí está. Métele, métele, métele. ¡Ey, hey, yo, gilador, bro! Merajoker le meto, eh, le meto. A poco me lo he reventado, eh. ¡Oh! Me lo he cargado. Qué cheto. Normal normal, normal. ¿Qué estáis en el servidor de tierra? ¿Qué quiere Giri? Voy a el Hostia, tómalo. Oh my godness. <risa> oh my godness, yeah, mira qué bien, qué buena. ¿Qué crack Another Kid, maybe, thank you. <risa> Another Kid, maybe, thank you, sorry. Y yo, aquí qué pasa, y yo, y yo, ¿a mí, a mí me regalan siempre todo ¿o qué? ¿Qué coño qué me coño me... Man, ¿Qué coño, qué coño me ven en la cara y yo para regalarme cosas. Tú pues está más full de manguito, eh, vamos, Oye, vamos dame, a robar. Oye, dame, dame, dame, bala. dame balas. Dame. ¡Venga otro, otro! ¡Que se saca otro! Uy. Oh my god, oh, my god. Este tío es bueno, eh, tengo una people. buena people. Me he caído ya los cargadores estos. Ah, tío, ¿la mochila esa dónde va? Tú, de, de zumbado de la cabeza. Sí, sí, ese G Backpack. Dice. Madre mía, tú, pero estamos mal ahí, eh? estamos rotos. Adiós. Chupadala la I, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Thank you, bro. Thank you. Suscribe a Stereo. ¿Es suscriptor? Es como ya es suscriptor más real. Está todo guapa, tío. Madre, lo encontró Puta madre, yo no tomo. Ah, el, Rechi, el Rechir, el este lo he visto antes, esto lo ha matado, tiene compañero, en teoría si... Usted, pues, tenía, tenía una honey Mandarme, mandarme, mandarme Acepta David Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coge, coge, coge Voy a matar a un negro Acepta David Abrir y salgo <ríe> ¡Eh, otro, otro! no como muerto todo. Mandarme, mandarme. ¡Acerta, Alex. Aceptapache, aceptada pache, acepta, pache, acepta, acepta, acepta. No, no estoy. Sí, no, no. sí, sí. Vale, vale. ¿Me mandaste? Sí Otro muerto ahí. Vale, tengo un dejo tengo un, apple, tengo un apple. toma, cojo. Eh, no, no, no. no me he quedado sin balas, tío. Acá, acá hay todo. ¡Hala! Me va el suelo, tío. Acepta, Olof. ¿Dónde están? Arriba, ¿no? Lo... Tengo arma ya. A la izquierda, a la izquierda. El negro. Todavía el negro está el negro, tío. ¿Aca, aca, aca, aca. Es ¿Dónde? el team este de 27, eh. Muerto, ¡Muerto, muerto, los dos! ¡Muerto los dos! ¡Acá, acá! ¡Hay todo. ¡Lo siento! ¡Me mata, ma... eh, eh, Cerca tus cosas, Pachito, mata más por ti. ¿Dónde? A ver. Y ha sido el salto ya por mis cosas. ¡Uh! ¡Oh! ¡No tengo bala! A ver ¿También? ¿También? Ahora. No, no. ¿También? ¿También? Acepto, Asterio. Estoy con mi... con mi Nikorev. Eh? Yo voy pegando a Nikorev, eh. ¡Ey! Acá hay una... una, una. Dentro, dentro. Están dentro, están dentro. ¿Aquí? es lo que me he imaginado? Asterio, ¿te ahí? pueden saltar para arriba? saltar, digo. ¿Por dónde han entrado? ¡Uy, esa Honey, loco! ¡Ah, por ahí arriba! Sí, sí, con la Honey y esa, tío. Yo escuchaba disparo loco. Yo escuchaba disparo, ¿no? Son menguachas. Tiene clean flag. Esto es para tío. un árbol. menguachas? ¿Qué quiere decir eso? tipo como... Amiga, seria, pero... Tiene mucha manera de ser. ¡Ah! mira, Mira por dónde les han subido. Está claim, Arón. está ahí ¡Packer! ¡Ey, bro! <laughs> <laughs> ¡Qué mío. ¡Madre mía! ¿Te viene así o? No sé, un NOTA <laughs> ¡Un avión bombardero, loco! ¡Hola, Quárate. what's up! Kiri yo, Guiri, espérate, que ahora te raideamos, chiquillo, tranquilo. Hey, tra tra Wait for raid, right, man. Déjame, déjame, déjame, mi David. Que te la, que te la hago en nada. A ver, la puerta, Súlta no la la la te no Sútame en chicas, en chicas, en chicas. ¿Qué TP, tonto? Mira, me dan de TP. Vosotros que no bajen, nosotros ya nos encargamos de subirles. Yo estoy pillando madera, estéril. Mira yo la ventana y tú. ¡Eh, un C4 fuera! Lo voy a pillar, eh. Radiantos en mi barrio, loco, salgan de acá Mira, están robando Tengo un C4, alguien lo quiere Yo, y el Plotel y malo. El detonador lo tenemos en casa No lo no jugamos Ey, hay una PC, ¿eh? hay una PC ¿eh? ya, ya, eso dicho. Asterio, tengo más ¿eh? Vale uh, Pelea gitana Me aquí una mapa, a ver si puedo cogerla me ha cogido nomás para atraerte la pared. Guión <risas> C4, por eso. un C4 por la mitad, y el al C4. Venga, vuelvo a asomar, a ver, asómate otra vez. Giri, Kaidi. Gairi, Gairi, Heidi, Heidi. Hay uno fuera. Hay ahí fuera, Ah, no, yo lo... yo he tomado el otro. ¿Eh? No, ah, no. ¿Tan de eso tengo? La mélite drum, tío, es una mierda. el drum militar. Sí. Por no, que qué? no bajen ah, No me gusta. Eso no nos abre la puerta. Entramos te, nosotros ente. a la puerta. yo si tuviera, si tuviera paraguas, tú. Cuidado, usted, para salta. Salto. Salto. Uh. Se me han puesto la pestaña mal. Ah. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ah? Que estaba adentro, creo. Intente que, que no salgan estos pelotudos. Vale. No, de tu vale, no, sal no, intento saltar, ¿eh? Santi Asterio Vale, estás, Juego yo, eh A mi, a misión imposible, tú ¡Vamos! cómo suben? ¡Madre! Uy, detonator, rockets ¡Ah! hola, hola, hola hala! Manda de D.B. a alguien ¡David, David! ¡David! ¡Hola <risa> hola! Oh, no, no, lo he visto! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡David, David, David! ¡David! ¡Acepta, David! Que alguien se quede fuera Ah, bueno, si tenemos home ¡Mandar, mandar, mandar! te mandé, dale! ¡Acepta, acepta, David! ¡Manda otra vez! Mandar, mandar, mandar no, ¿Tenéis no, no, granadas? ¿Tenéis granadas? Asomarles no, no, no. y tirar una granada Tengo una granada, una, una, una Tírala, tírala, tengo tírala granada, tírala. Humo. ¡Tírala! ¡Mierda! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡No! ¡Qué tengo granada de humo! Darla en la F y cojan lo que pille ¡Adiós! ¡Asteria, no, asombrada! ¡Asteria, no, asombrada! <risa> Muy... Dejen el el Dejen cosas, dejen cosas Dejen cosas, dejen cosas Dejen todas las cosas para todo, ¿no? Yo diciendo dejen cosas Nos quedamos sin espacio, no tenemos espacio para todo tenemos Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí tengo espacio Eh, me lo guardo en este carácter Me lo guardo en este carácter y ya está Estoy diciendo dejen cosas y para no haber cosas acá, ¿no? De cosa <risas> dice Ni ¿eh? si las mappes que tengo. ¡Ey, mi maple, mi mappel! Me robaron. ¡Ah, me robaron! Bonita Zubek. Oh, y no? pero que tú, que, que todavía tienen 500 millones de lockers. ¿Qué, pero tú has, visto, tú has visto cómo he entrado, que he entrado con la Nicore. Sí, sí, yo he cuatro, me he cargado a 3 o 4. ¿Cómo me maté a uno? Yo, yo los tenía a todos pegados, a todos, a todos no, no, no pegados. Bueno. Hacemos home, Pachi Claro. Navajón, subo ahí arriba y lo mando yo a estoy vez. las mochilas mo de estas tío uy la agarré yo alguien no tiene es ese una... cuadro? yo, yo tengo la... dos ah, po no, sí. poner aquí poner aquí en, en esta esquina en esta esquina Yo no tienes la mochila bot y ¿Tú? la agarré ¡Oh! y esto espérate espérate Ey, alguien tiene mi Mappel? alguien tiene una mapa tengo, tengo, una, tengo una dos tres. dale dale, dale, dale, dale, dale, dale déjamelo déjamelo David déjame soltamente David toma Vale, al alejarse, alejarse, alejarse, alejarse, Déjate de ahí, ahí, rocky, rocky de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí fuera. <ríe> Timber No Parate, Timber. Eh, po pon ahí, ponga ahí ¡Granada, granada! Eh. David, tienes para hacer blocker. Eh, Pachi, Pachi. Por... Cuidado que hay gente fuera, eh. Que venga. pases, loco. Ilia. <ríe> <ríe> Vamos, esto para el canal, loco. Esperar, escucharme, voy a hacerme home. Sí, me vuelta, quedo en el ¿verdad? home, me meto con otro carácter, vale, y entro. Dios, es que tiene un traje. no te la vale uno bueno, te la no, Yo que te dije, que esta en nuestra casa, acá no se raidea. Nosotros no barreamos raideamos. Tómatela. Madre de Dios, pasado, tío. Madre.